Señoras y señores, póntense de acuerdo en el escenario, vamos a seguir entregando lo mejor del repertorio musical, viene el acordeón, el chacho, ¡Taca! canta y esto qué dice... Este es que me vuelva a pasar. A mi madre yo no le dije un no nunca más me se vuelvo se a enamorar. No, no quiero que me canse, querida, Lo quiero que me a no, no quiero que me vuelva a casar. No Bueno, el amor que yo veo aquí Yeah.